Me salgo a la calle y empieza a llover Los pájaros cantan, me empiezo a mover Me voy pa' mi casa como DVD Llego bien mojado de todos los pies Zapatos mugrosos y llenos de lodo Que yo en esta pista yo vengo con todo deleite En su oído con todos mis coros Yo vine por plata y me fui con el oro me salgo a la calle y empiezo a llover a llover, los pájaros cantan, me empiezo a mover, me voy pa' mi casa como DVD, llego bien mojado de todos los pies, zapatos mogrosos y llenos de lodo, que yo en esta pista yo vengo con todo deleite en su oído, con todos mis coros, yo vine por plata y me fui con el oro, esto solito, yo solo progreso hacer mala cara, mi vale que eso, me gusta la música y no los excesos, que Dios me bendiga por el es que rezo, me gusta decir la verdad, no soy mentiroso, homie, para nada la vida se hizo para disfrutar y tú te lamentas por cosas que nada sigo pa' adelante ya no soy maleante, Mucha gente dice que yo soy bien arrogante. Cálice quien quiera, perro, me pongo los guantes. Yo vengo por todo, perro, yo traigo el aguante. De la pinche música, yo soy un navegante. Floto por la pista como si yo fuera un yate. No pisa la mierda, perro, tú ya te quemaste. En pocas palabras, la verga, tú ya mamaste. Haste, haste, haste, pa' allá la bombita ya va a detonar Canto mis letras y puedo entonar Y a todo el pueblo lo hago sonar Muevan la cabeza que voy a empezar A cantar mis letras, prepárense ya Y no me detengan que voy a frenar Quítese del medio y lo voy a aplastar La vivo tranquilo en mi casa La vivo, la vivo con toda la raza Pareces un trompo, yo traigo la hilaza Te pongo a bailar con mi flow que destaca Con todo el estilo que traigo Ni pasas con tus pinches rimas Mentiras que cantas y cuento mentiras No acabo, son tantas como el pinche seca en la pita Me encanta, yo canto mi a relajar A todas las ansias que traigo carnal Que soy subterráneo y me pongo a rapear Me importa un comino si dicen acá Que canto para el perro, más risa me dan Si subo mis rolas, más fama me dan La vivo tranquilo, siempre bien relax Jodete por puto, nada lograrás Amigos son pocos, los vengo a contar No tengo motivos por qué perdonar Si fueron culeros en la realidad No ando de sentido, ni voy a rajar La pinche bandera chingona que está Vengo de linfona solo a relatar Lo que me dijeron los vatos que suelen pasar Pero se la pelan con todos acá Simón, cae la mi cantante sin pedos de huevo lo invito Simón Pocos pero firmes, ningún chapetón Solo nos juntamos para esta reunión También nos acusan, les doy el avión Si tengo en mi mente que soy un campeón Sangre de guerrero, no soy maricón Bien firme de huevos, no soy yo sicón. Disfruto la vida al millón Me brinco las bardas como Mario Bros Para esto de rimas me diste en el boss No sabes inglés, lo digo español En pocas palabras, soy el más cabrón No andé de ofendido, yo sé que dolió Lo digo de huevos en la realidad Me gusta que le arda, me voy a burlar Wey. Desde la S&M Records, Meco Disfruto la vida al millón Chau. Purchase your tracks today